...nadie se imaginaría en España de Juana chaos eh, ...brindando y cantando... ...donde asesinaron a Miguel Ángel Blanco... ...hay una cosa que me parece terrible... ...es duro decirlo pero quiero, quiero planteártelo... ...y es que cuando el rey pudo hablar... ...planteando paz y arbitrio entre los españoles... hizo unas declaraciones que creo que han colaborado... ...a despertar a la bestia fascista... ...y sería muy bueno... ...que el rey Felipe VI hiciera unas declaraciones ya mismo... ...planteando que la Fundación Francisco Franco... ...insulta la dignidad de las víctimas... ...insulta la democracia española... ...y sería bueno también... ...que gente como Cristina Cifuentes... ...o gente del Partido Popular... ...que hacen juras de bandera... ...donde celebran... ...a los caídos por Dios y por España... ...y sería bueno también que recordáramos... ...que Manuel Fraga... ...ese sí que... ...firmó el enterado... ...a sentencias de muerte... ...y que quizás eso explica... ...por qué el Parlamento español... ...no ha condenado... ...el golpe de estado del 18 de julio del 36... ...hay gente que dice... ...sí, sí lo condenó... ...no, se condenó en una comisión... ...pero el Pleno... No lo ha condenado nunca y sería bueno que se condenase y quizá con esas declaraciones del PP, con esas declaraciones del Rey, con esas declaraciones del Parlamento, pudiéramos ayudar a desfascistizar nuestra sociedad, a desfranquistizarla, es decir, que pudiéramos depurar de alguna manera ese pozo de franquismo que todavía nos acompaña y que lastra tanto nuestra democracia. Así que invito al PP al rey y al parlamento, a que nos ayuden a ser un poquito más demócratas y que dejen de ponerse de lado. Juan Carlos Monedero, y, polémico como Y de estos costumbre. alumnos, te repito, El estos rey... alumnos que piden leche de soja en la facultad, te aseguro que estas cosas le parecen muy, muy del siglo pasado.